Boxear Esto es Mexican Style Boxing Bienvenidos, este canal se llama Boxear Me da mucho gusto que nos estén acompañando De lo que vamos a hablar en este video es de cómo se tiene que lanzar el cross Las variantes de este golpe recto de derecha En qué momento se tiene que lanzar Y esto debes tenerlo bien dominado en tu manera de boxear Vamos a comenzar con el que más se usa en una pelea de box. sea cual sea el estilo que tengas y es el que va acompañado del jab o varios jabs, varias fintas, varios movimientos ya sea de cintura, de pies antes de encontrar el momento de lanzarlo porque es la forma más efectiva que tiene un boxeador de iniciar un ataque de hecho es la combinación que debes entrenar más para dominar diferentes situaciones en que puedas lanzarlo El jab es fundamental aquí así que debes entrenarlo para pegar más fuerte debes lanzar el jab para mantener a distancia a tu oponente para no dejar que se acerque esa es una de sus funciones es lo que siempre está evitando un boxeador no dejar que su oponente esté a la distancia corta pero también vas a usar el jab como engaño para poder acercarte y preparar cualquier combinación y encontrar el momento de lanzar en este caso esta combinación del 1-2 ya sea a la cara o al estómago Así que aquí lo importante es meter primero el jab, engañar con este golpe, distraer a tu oponente. Es el famoso juego de ajedrez de estar midiendo la distancia, estar creando oportunidades para lanzar el jab junto con el cross. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar con el paso adelante. Este es para recortar la distancia, pero también es para apoyar el peso del golpe. Puede ser casi imperceptible, muy corto lo suficiente para darte el impulso que necesitas, como lo están viendo ahora. Puede ser largo al mismo tiempo que estás colocando el jab donde quieres, ya sea en la nariz, en la frente, en la barbilla o en el pecho e inmediatamente lanzas el cross al cuerpo o a la cara. En este punto es muy importante la inteligencia y la experiencia del boxeador porque ya sea que regreses a tu posición de guardia o puede que tengas la oportunidad de seguir golpeando y aquí siempre es recomendable aprovechar el movimiento del cuerpo y meter con la otra mano el gancho al hígado o el gancho a la cabeza. Pero puede ser cualquier otro, un upper, por ejemplo, o seguir usando la derecha. El siguiente que vamos a ver es el que se usa cuando el ritmo de pelea es más rápido. Cuando la condición física y la potencia en las piernas juegan el papel más importante y entonces está rebotando en puntas constantemente. Tu boxeo debe tener más velocidad y este lo comenzamos a entrenar en el costal para acostumbrarnos al ritmo de pelea. Muévelo y pega únicamente cuando el costal va hacia afuera para que entrenes a más velocidad, a más ritmo, para que sincronizas mejor el movimiento de las piernas, el timing de los golpes, el pivoteo y eso le va a dar un ritmo más rápido a tu boxeo. Entrénalo directo sin usar el jab y también usa el jab o doble jab. En la sombra vas a hacer lo mismo, vas a estar rebotando y vas a dar un paso al frente para recortar la distancia al mismo tiempo que estás lanzando el jab y lanzas el cross cuando estés bien apoyado al piso con la pierna de adelante. Para los que están empezando a boxear es muy importante que aunque no muevan tanto el costal, intenten meter sus golpes únicamente cuando el costal va hacia afuera. Con esto vas a entrenar a más velocidad, algo más real a un ritmo de pelea. E incluso van a evitar una lesión de las más comunes cuando comienzas, que es en las muñecas. Solo tienes que cuidar en no mover mucho el costal, para que no te lesiones el codo, porque puede que te quedes corto, porque el costal luego está más lejos de lo que uno cree. Ahora vamos a continuar con el cross, el que se lanza solo, sin ningún tipo de golpe antes. En este, una de las claves es estar bien parado. Debes estar con una buena posición de pelea, es importante tener el control total del peso del cuerpo. Saber recargarlo en el pie de adelante. Y hacer todos los movimientos del cross para que desde esta posición puedas meter el golpe con potencia. ¿Cuáles son esos movimientos que tenemos que hacer? Lo primero como ya les decía es recargar el peso del golpe en el pie de adelante Y con el de atrás vamos a girar pivoteando para que te permita mover la cintura También al mismo tiempo del movimiento de cintura vas a jalar hacia atrás con la mano izquierda la mano del jab, para jalar el cuerpo Y que esto te permita mover bien los hombros y tener mayor impulso para que el golpe lleve toda la potencia posible y además tengas el mayor alcance la mano aun cuando hayas lanzado el jab u otro golpe debe quedarse a la altura del pómulo cuando lanzas el cross para cubrir la cara sin tapar la vista. Otra cosa también aquí es que el mentón debe estar apuntando al pecho para cubrirte la mandíbula en caso de un contraataque y tu espalda no debe estar encorvada para que defensivamente te mantengas a una buena distancia y no estés boxeando con la mitad del cuerpo adelante y eso te deje expuesto a más golpes. También tienes que entrenar el que se usa como contragolpe, cuando te quitas un golpe con un bending, con esta flexión que se hace muy rápido hacia adentro o hacia afuera, y golpeas antes de que tu oponente pueda cubrirse, o cuando tu oponente te está encimando y estás dando pasos atrás, allí es un buen momento de defenderte con el cross o con el 1-2 para no dejar que se te acerque. También como contragolpe se usa cuando esquivas cualquier golpe dando un paso atrás, y regresas adelante lanzando el cross Obviamente cada boxeador, cada persona que está entrenando box tiene habilidades muy muy diferentes. La personalidad, la agresividad y la experiencia boxeando cuentan mucho, incluso la curva de aprendizaje cuenta mucho el entrenador que tengas. Pero algo que no se nos puede olvidar al entrenar box es que tienes que dominar la técnica y los movimientos básicos de cada golpe. Aquí lo hacemos haciendo sombra, haciendo costal, porque es muy importante que antes de pelear sepas todo este tipo de información. Bueno pues esto es todo, por favor suscríbanse a mi canal y recuerden que lo importante es que cada que regreses al gimnasio lo hagas para superar lo que ya sabías el día anterior. Y espero que estos videos ayuden con eso. Hasta la próxima.